El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, anunció que en los próximos meses estará operando en esta ciudad de San Francisco de Macorís la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, que constará con cuatro corredores para brindarle al ciudadano un servicio de calidad a un mejor precio. Es cierto que se están dando los pasos para que venga ese modelo de transporte de la ONSA a llenar un vacío en San Francisco de Macorís. Y para eso se está trabajando. No, no no tarda mucho a nuestro entender tener la onza aquí en San Francisco de Macorís para beneficiar a todos los macorizanos o a todo el que venga a San Francisco de Macorís. Se va a beneficiar de ese transporte que necesitamos acá. Porque también estamos mirando que hay un caos con el transporte aquí en San Francisco de Macorís. Desde luego ya eso son incumbencias de otras instancias que no es nuestra. Pero aquí es un desorden con, con el tránsito, principalmente con, con el transporte de pasajeros. Eh, no es que yo esté en contra de nada de eso.